Iris Varela, la polémica ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela justamente es la acusada no solo de armar a los colectivos sino de liberar a los presos para que los presos defiendan a Maduro Pretendieron agredir nuestra patria pensando que aquí no hay patriota y que nos vamos a quedar de brazos cruzados Iris Varela apareció primero en el puente internacional Simón Bolívar exaltando la labor de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana quienes no dejaron pasar la ayuda humanitaria hacia Venezuela Hoy se ha hecho realidad el sueño del comandante Chávez de la Unión Cívico-Militar. Estamos aquí en el puente internacional Simón Bolívar. Están ahorita apertrechándose, refrigerándose, tomando su, su refrigerio, su cena, nuestros funcionarios de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. La funcionaria aprovechó para lanzar fuertes señalamientos contra el gobierno colombiano. Para atender al pueblo de Venezuela lo que pasa es que ellos son traidores no el pueblo colombiano el narcogobierno de Duque y su cuerpo. horas después el canal BPI mostró estas imágenes que daban cuenta de que Varela también estuvo en el puente Francisco de Paula Santander lo hizo junto a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y supuestos civiles armados también tenía un celular lo que hace pensar que estaba filmando o fotografiando a quienes estaban del lado colombiano en este otro video dijo que los uniformados hicieron una inspección en el sitio en donde fueron quemados camiones con ayuda humanitaria e hizo la siguiente denuncia. Por aquí, bueno, yo me estoy llevando una muestra. Más de la mitad del cargamento de esa gandola era puro cable para explosivos. ¿Será que pensaban darle a la gente cable para que comiera? Iris Varela señalada de liderar iniciativas para repartir armas a los ciudadanos y de liberar presos en el estado Táchira para que defiendan a la revolución bolivariana. Y aquí no le tenemos miedo a ningún yanqui, sea quien sea. Nos tenemos el pulso para defender la patria.